Hoy estamos con Pablo, ya lo han visto antes, él igual nos va a contar qué hace en la compañía. Claro, mucho gusto Pablo. Eh, Pablo Tapia, soy director de producto para América. Bueno Pablo, y hoy estamos con tres protagonistas del día, ¿no? Así es, así es. O sea, no hablamos del S11, hablamos del S20. Exactamente. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué ese salto generacional tan grande? Bueno, la verdad es que siempre venimos haciendo una revolución en términos de tecnología, como sabes, eh, se celebraron 10 años de Galaxy el año pasado, con el S10, lo que pensamos en esta ocasión es que era tan interesante y tan disruptivo lo que se está trayendo que ameritaba dar un, un salto hacia adelante, ameritaba, lo estamos haciendo con la tecnología entonces este producto se llama el S20 y el S20 viene en tres versiones distintas ¿Eh? del producto que están acá para poderlas compartir con nuestros sí. amigos gracias, la nueva familia Galaxy S20 que viene desde el S20, siendo el primer miembro de la familia, el primer hermano de los, de los tres el S20 Plus y el S20 Ultra que como podrán ver siempre tiene un, una relación muy clara de eh, más valor conforme vas creciendo sin embargo las experiencias que van a ver que les vamos a compartir están disponibles para todos los productos entonces okay. desde el principio podemos hablar de un frente completamente eh, estético muy bien balanceado ¿Solo con el muy punch elegante hole? así es solo un pequeño punch hole que es incluso más pequeño que lo que vimos con Note es hace solo unos meses, ¿te acordarás? Y bueno, barcos casi inexistentes, ¿no? Muy, muy, muy ligeros, eh, delgado, a pesar de que integras una gran cantidad de tecnología, el diseño sigue siendo un tema muy importante para Samsung, y se ve reflejado. Y algo que nos preguntaban, y seguramente muchos se van a rasgar las vestiduras, es, perdimos el jack de audífono, pero seguramente ganamos muchas cosas, ¿no? Claro, siempre es un tema de, de, de trade-offs, ¿no? como dicen por ahí en México, son unas por otras, ¿no? entonces de repente en el Note comenzamos también con ese tema, ¿recuerdas el tema del Note? Sí, de claro. Entonces, eh, sí ganas en muchos aspectos porque al final del día se trata de, de, de integrar otro tipo de, de elementos que van a ayudar a que tu experiencia sea mejorable. Ok, bueno, ¿y cuál es el killer feature o el, la característica vendedora de esta gama? Me imagino que son las cámaras, ¿no? Mira. Como, como nos gusta decir, hay varios elementos que son relevantes para la gente hoy día y que están buscando, pero la cámara sigue siendo fundamental, sigue siendo el factor número uno a nivel global para la decisión de compra, para decidir migrar de un equipo a otro, mejorar, actualizar y demás. Entonces. La cámara, sin duda, es un tema disruptivo. Para nosotros, en este caso, creemos en Samsung que no se trata nada más de tirar ahí más elementos, sino es más megapíxeles, más memoria, no se trata de ir más, más, más. También se trata de qué haces con esos elementos. Entonces, vamos a ver en este producto una disrupción en el sentido de el, eh, el hardware que incorpora, los sensores, las lentes y demás, pero también la experiencia que te ofrece a través de la interfaz de usuario, eh, incluir elementos como la inteligencia artificial y demás, para que realmente vivamos el momento y ya no tengas que estar simplemente capturándolos y quedarte fuera de la foto. Por y así un, un zoom que, como dicen ustedes en México, es muy cabrón, ¿cierto? O sea, es muy potente, una cosa que en Colombia así lo es. queremos probar. O sea, muero por tener el zoom de 100x precisamente para llegar y ver hasta el más mínimo detalle de una imagen que esté a distancia. Exacto. En realidad, como te decía, los tres productos tienen elementos y comparten experiencias totalmente, como, como Quick Take, que hablábamos, que es una fotografía. Ahora que capturas el momento, con presionar un botón, lo único que vas a hacer es lanzar tu cámara. Uh -huh. Y aquí, por ejemplo, tenemos en la, en la interfase, mira, ves video, ves foto y ves Single Take, que es de la que te hablaba. Quisiéramos en Samsung decirle a la gente que antes hablabas de tomar una foto y después hablas de tomar un video, ahora queremos hablar de toma el momento. ¿Quién va a ser encargado sí. de tomar el momento? Tú vas a elegir single take y con esto lo que vas a hacer es presionar este botón, a lo mejor podemos si quieres enfocar hacia otro lado sí. un poco para que alguien vea a alguien moviéndose y demás, fantástico. pero tú presionas single take y tomas la foto de alguien que se mueve o está por aquí por allá, puedes mover así un poco la escena y como puedes ver empieza a capturar videos e imágenes cuando lo detienes. Te va a ofrecer una galería, una colección de imágenes y videos, que es lo que les comentaba en la presentación. Tienes un poco un boomerang. Y eso no lo captaste tú, tienes... ¿no? Fue él solo el que eligió. Así es, mira, los mejores aquí momentos. hay un boomerang, aquí hay este extal, el que regresa y va el boomerang, un video corto. Ok. Y además un video. Bueno, y podríamos un poco probar una Es el Super Zoom ahí. Bueno, en este, en este lo que tienes aparte que una de las diferencias Este es el S20 sí. Una de las diferencias que les compartíamos Es que S20 y S20 Plus Tienen un zoom de 30X Exacto, 30X. que también X. es mucho, ¿no? Claro vamos Pero a para ver el zoom de 100X sí, sí, sí. Lo vas a ver Ahí, ahí a ver. tienes que checar el, el, el balance del... en el Ajá. Entonces, aquí estás apuntando un poco hacia el Golden Gate ahí tenemos algo que nos está acá tenemos y demás. una combinación de así es la óptica y la inteligencia es artificial es todo el zoom híbrido como lo llamamos super zoom resolution Ajá. y bueno lo que te permite aquí con estas rejillas es enfocar ver en qué parte estoy por estoy... ejemplo el Golden Gate exacto lo que estamos viendo ahí exacto y bueno aquí obviamente influye mucho el tema de el el cómo se llama el, señor el que pulso se paró que tiene el, el señor y demás <ríe> claro pero mira podemos Exacto, listo. Entonces ya ya vimos algo del Super Zoom. Así Háblanos es. un poco de el, la joya de la familia. Claro, pues, pues mira, Ultra. Ultra. Lo que trae es por supuesto una gran pantalla, una gran resolución. Estás hablando que los equipos tienen también el display, una velocidad de recuperación ahora de 120 Hz, con lo cual todas sus transiciones, animaciones son, el detalle es total. Y, y, y lo vas a apreciar mucho cuando estás jugando videojuegos, viendo películas y demás Además, se trata de ser inteligente en la manera que usas los recursos ¿A qué me refiero? De nada te sirve tener todos tus videos viéndolos con una pantalla a 120 Hz Hay algunas imágenes, algunas películas que no están optimizadas para esto Puede ser contraproducente, puede claro, ser que que se ve mal Ajá. Y se ve borroso cuando la calidad de la imagen a lo mejor no es tan mala Entonces... El teléfono hace una adaptación, él reconoce que no tienes más que 30 frames por segundo entonces baja a 60 Hz. O se adecúa por ejemplo, si tienes 60 frames por segundo entonces se sube a 120 para que todo sea optimizado. Entonces, de nuevo te digo, es un balance muy bueno entre tenerlo mejor y usarlo bien. Ok. Bueno, y hablamos de algo que para todo el mundo es un dolor de cabeza que es la batería. Este tiene 5000 mAh. Correcto. Hablemos de eh, como familia. Si vamos de S20, S20 Plus y S20 Ultra, hasta hablando de 4000 mAh, 4500 y 5000 okay. ¿Cuánto puede durar en términos de tiempo? Y yo sé que esto es un estimado. Es un estimado, Ajá. varía mucho, pero lo que sí te podemos decir es que eh, sin problema pueden rendir el día contigo. Y o sea, un poquito más. Matizos, seguramente, seguramente. Pero depende muy bien como dijiste. Oye, gaming. Yo les decía hace rato en la conversación y la verdad es así. Hay actividades que demandan mucho más de tu procesador, entonces eh, siempre es compl complicado dar una estimación exacta porque va a depender mucho de la red también, de los consumos, de si estás en 4G, de si estás en 3G, porque a veces los roaming, o, o en o algunos en casos México, en 5G. Exacto, en México en 5G. Exacto, entonces todos son elementos que no, que no este, si estás en un subterráneo, si estás utilizando, todo influye, entonces las estimaciones que ves siempre son estimaciones en, en, en laboratorio. Por eso lo importante siempre es a darte de que sin duda puedes darte un día de acompañar a la gente a lo largo del día sin preocuparte por oye, cargar y demás. Y como también alguna vez hemos dicho, no solo se trata de baterías más grandes, sino también se trata de utilizarlas de la mejor manera posible, cargarlas de vuelta más rápido que eso también, y con más opciones, que tenemos wireless charging, por ejemplo, en los Invertido también. Así es. Y tienes carga rápida, entre otras cosas. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Un placer. Espero que les guste.